Hola. Para ver las estadísticas de tu canal de Telegram, permanece atento. Es muy fácil. Toca sobre el nombre de tu canal ahora en los tres puntos. Ya puedes ver las estadísticas. En otro tutorial explicaremos esto de forma pormenorizada. Gracias.